Hola, me llamo Juan, soy endocrino desde hace varios años y en este video te diré si Diolix es bueno y si realmente funciona. Así que quédate hasta el final de este video que te diré todo lo que necesitas saber sobre este medicamento y si de hecho, vale la pena comprarlo. Cada mes, veo a cientos de pacientes en mi práctica. Las razones por las que el 90% de estos pacientes acuden a mi consulta son, sequedad de boca y sed constante, micción frecuente, visión borrosa, picor y mala regeneración de la piel, entre otros muchos síntomas desagradables causados por una enfermedad que afecta a 371 millones de personas en todo el mundo, la diabetes. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 2 millones de personas mueren cada año en el mundo a causa de la diabetes. La diabetes es la principal causa de ceguera, amputaciones e insuficiencia renal que requiere hemodiálisis. También es un factor que contribuye al infarto de miocardio y al ictus. Por este motivo, es mamente importante iniciar un tratamiento a tiempo. Existen varias opciones de tratamiento de la diabetes en el mercado. El problema es que la mayoría de ellos solo tratan los síntomas de la diabetes y no su causa, y pueden incluso agravarla incluso empeorarla. Por eso recomiendo a mis pacientes un medicamento que actúa sobre la raíz de la diabetes, estabilizando el nivel de azúcar en sangre de estas personas. Este medicamento es Diolix. Diolix es un suplemento dietético, 100% natural que regula los niveles de azúcar en sangre y está considerado el remedio número uno contra la diabetes. Ayuda a reducir los niveles de azúcar y la absorción de insulina, ayuda a prevenir la hipoglucemia y refuerza el sistema inmunitario y permite normalizar el metabolismo. El suplemento permite perder peso al contrarrestar la causa más común de la enfermedad, la obesidad. Además, el producto puede reducir los antojos de azúcar al dirigirse a las zonas de la lengua sensibles al sabor que responden al azúcar. Cuando tomas Yolix, tu calidad de vida aumenta considerablemente y tendrás mucho más tiempo para disfrutar de tu familia y realizar todos tus sueños que aún no has conseguido alcanzar. Pero ten mucho cuidado. Solo el Diolix original puede proporcionarte todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha provocado la aparición de muchas falsificaciones. Solo hay un lugar oficial que vende Diolix, y es el sitio web oficial. Así que ten cuidado donde vas a comprar. Los productos falsos, además de no funcionar y hacerte perder dinero, pueden poner en riesgo tu salud. Así que para ayudarte, he puesto el enlace a la página oficial con descuento en la descripción de este vídeo. De esta manera, puedes estar seguro de que recibirás el producto original. Solo tienes que hacer clic en el enlace y serás redirigido a la página web oficial del fabricante para que puedas hacer tu pedido. Solo tiene que rellenar el formulario con su nombre y el número de teléfono correcto y esperar a que un representante le llame y decida con usted cuánto pedir. Si no contesta a la llamada, el pedido no se tramitará y se quedará sin el producto. Así que cuando llame el representante, conteste. El producto llegará a su casa en pocos días y solo pagará cuando lo reciba. El productor tiene tanta confianza en la transformación de Olix que ha dado una garantía de 365 días. Si por alguna razón no te gustan los resultados, si el producto no te funciona, puedes pedir que te devuelvan el dinero sin ningún riesgo. Mientras tanto, la demanda de este suplemento ha aumentado en los últimos días. Los clientes están haciendo nuevos pedidos a un ritmo rápido después de ver una transformación con Olix en las primeras semanas. Se está corriendo la voz de que por fin hay una forma de minimizar los efectos negativos de la diabetes y vivir una vida plena. Por lo tanto, debes actuar rápido y comprarlo antes de que se agoten las existencias. Le agradezco su atención y espero de verdad que este vídeo le haya ayudado. Te deseo un gran tratamiento y que tengas resultados extraordinarios con Diolix, al igual que muchos pacientes que utilizan este producto. Saludos y hasta la próxima.